A verdades, ¿verdad? Cuando uno este, no tiene miedo de lo desconocido, de aprender más. Uh, la gente, la mayoría de las veces, jefe, la gente no quiere aprender más, ¿verdad? Mucha gente por miedo. Esa es la raíz, el por qué no quieren aprender más, porque tienen miedo a ver más, a conocer más. A descubrir, a entrar a lo desconocido. Y la gente pues lo, este, lo suaviza. Lo suaviza diciendo pues ah, no tengo interés. O no creo. ¿Verdad? Pero si en verdad se meten a eso. Se ponen a pensar así profundamente. Se, se llega a que es el miedo la fundación. ¿Eh? Y por eso pues mucha gente. este No quieren saber más o no les interesa saber más, pues, y pues, sufren en la vida, ¿verdad?, batallan. Por ejemplo, si yo fuera otra persona, ¿verdad?, digamos, en la circunstancia en la que está ahorita, alrededor mío, este, si yo fuera otra persona que no entendiera lo que es el Matrix y cómo salirse del Matrix, entonces, pues, no, ahorita yo estuviera aquí todo depresivo, o, o tal vez se hubiera hecho decisiones muy drásticas, ¿verdad?, eh, o yo estuviera ahorita pues triste ¿verdad? No, que chingados jefe Que el más valiente En la vida que es, tiene muchos obstáculos El más valiente Y lo que es más allá Que una persona, que un ser humano Ese que al final Termina la vida en un estado En un estado mental de estar contentos Y agradecidos No hay que preocuparse de nada Jefe que el proceso es larguísimo, jefe, nos guste o no, así es el ciclo, todos son ciclos, todos son ciclos, el ciclo de, de irse a dormir, de levantarse, de ir al baño, de comer, de, de respirar, de parpadear, de todo, todos son ciclos, jefe, eso incluye lo que existe en las plantas, en el tiempo, en el crecimiento, este, las leyes son ciclos, todo lo que tú te puedas imaginar son ciclos. Entonces, jefe, se pone a ver los ciclos y se da uno cuenta, jefe, y eso lo dijo Nityananda. que en este en este presente que estamos ahorita, en este más bien pasando, ¿verdad? No es presente, es pasando, todo va pasando. En este pasando que estamos ahorita, este viendo el ciclo, jefe, somos humanos, pero en este ciclo somos unas semillas solamente. Ahorita somos unas semillas, viéndolo en un metáforo, ¿verdad? Somos humanos, pero en realidad en los ciclos, somos una semilla en expansión. Todo es expansión, jefe. Entonces nosotros pues tenemos muy largo camino. Y a veces pues uno sufre porque dice, ah, ya no voy a ver a mi, pues a, a mi amigo, ¿verdad? Que solamente en esta vida, ya después ya no me voy a acordar de nada, ¿Era? Entonces, ¿qué caso tiene? Eso qué importa, jefe. Eso qué importa. Así es. No podemos parar el, la lluvia. No podemos parar la lluvia. ¿Edad? ¿Que no? Claro que no, jefe. No podemos parar un pinche tsunami. ¿Edad? ¿Que no? Entonces, debemos. Así, son, así es el ciclo. Es una lluvia. Es un tsunami. Son los ciclos de la vida, del desarrollo, de la evolución. Y tenemos siempre opciones. ¿Edad? El más valiente. O escoge la opción, jefe, de aceptarlo. Entonces, el que no lo acepta, toma la opción de deteriorar, de deteriorar su vida. El que no lo acepta. Y no lo acepta porque tiene miedo a los cambios. el ¿Eh, jefe? Entonces, el valiente dice, ¿sabes qué? Yo me adapto a lo que venga, a los ciclos, a lo que caiga, ¿eh? yo decidí, dar una, dale, dale a este pasando, a este, a este presente, este pasando, la mejor calidad que se pueda, darle la mejor vida del ser humano que nos merecemos, y todo sigue igual, decidas una cosa a la otra, todo sigue igual en la vida, sus ciclos, siguen sus ciclos, subiendo sus escaleras. ¿Verdad? No cambia nada si decimos que decidimos lo mejor. Uno a veces no decide, porque uno se siente culpable que se, si, si no, si decido, este, si yo digo, no, pues, este, si me da tristeza de que, digamos, yo decido que me dé tristeza interpretar algo para que me dé tristeza. Y deteriorar nuestra vida. Nosotros decidimos. Entonces jefe. Todo sigue normal. Con lo que te digo que. Hay que siempre ser bien inteligentes. expandir nuestra mente. Tener valentía. Y este, decidir por el camino que. Pase lo que pase. Decido no sufrir más. Entender. Los ciclos no pararán. Y no hay nada que yo pueda hacer. Y con eso pues no nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque así son, solamente estamos aceptando que estamos aquí para vivir la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos. Y no hay nada de qué preocuparse. Pero sí hay mucho de qué aceptar. Y entender que hay cosas que no podemos cambiar y todo va en movimiento. Todo tiene su propio rumbo. No digo que no ayudarlos, ¿verdad? Claro, ayudarlos lo más que se pueda al 100%. Sin pensarlo, da Lo que sea. Tiempo, dinero, físicamente, mentalmente, espiritualmente, verbalmente. Lo, como sea, jefe. Ayudar. Y también aceptar. Y siempre agradecer por todo. Entonces, así, así siempre vamos a estar en un estado mental de estar siempre contentos. ¿Eh? Nosotros vamos siguiendo nuestra escalera. Ayudando. A hacer el bien sin mirar a quién. Y siempre estar agradecidos por eso. Y por todo lo que está pasando a nuestro lado. Vemos cómo... Cada cosa va subiendo su propia escalera. Es inevitable. De esa manera somos felices también. Yo creo que esa es la felicidad más profunda. Cuando uno acepta las cosas, jefe, te liberas, ¿verdad? Creas más energía, más luz. Creas más, ener más energía, más luz, entonces traes luz. Traes luz a tu vida, a tu mente, a tus palabras, a todo lo que haces. Y pues, esa básicamente es el propósito del ser humano, de estar aquí. En fe, créanos en la gran energía, que vaya en coordinación en todo lo que te dije aquel día, que todo va como una cadena, ¿verdad? pero en realidad es una, es una energía blanca, brillante, que está dando vueltas grandísima como el black hole, el hoyo negro del, del universo. Esta es una energía grande de luz que está dando vueltas.